Estamos hechos de origen, de historia, de cultura, de inspiración, de identidad. Estamos hechos de creatividad. Ven a Exportesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias.